a ver si vamos a comprar todas para llevarlo a mi mamá ni siquiera sé qué quiere quiere siempre quiere algo caro ¿por, este teto? ¿Por, teto? <risa> ¿Por qué caro? pues así eres yo apenas estoy ahorrando y yo pienso que voy pues sí yo también <risa> o, así papá. les voy a decir yo. yo no me estoy quejando yo, yo estoy no diciendo que estoy ahorrando sí, no estoy y mis ahorros y mis ahorros son porque los aquí alguien ahí Miguel nomás barrió y allí dejó la escoba. Eso si sí te va a escuchar. <ríe> <risa> y el árbol pues los iba a poner en la, la puerta, puerta pero a... me los va da... allá. Pues, no van así no los iba a poner acá ¿No?